Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión un nuevo debate, no hay muchos en el podcast, solamente el de Warif que lo hice con mis queridos amigos de The Marvel Show, y ahora este sobre Peacemaker, que lo hice junto a Gastón de Fuera de Plano, ambos en Twitch, así que lo que van a escuchar ahora fue extraído directamente de una transmisión de Twitch y traído directamente acá al podcast. En este caso son episodios que salen un poco de lo que son los episodios regulares del podcast, que son grabados directamente para después de otra función en este formato de audio. Y bueno, espero poder hacer más debates, la verdad que está muy bueno hacerlos en Twitch y si hay más... Van a llegar también en formato de audio para el podcast y sin más palabras los dejo con lo que fue ese debate en Twitch junto a Gastón de Fuera de Plano para hablar sobre Peacemaker Hola, hola, hola, hola gente de Twitch, ¿cómo va? ¿Cómo están? Vamos a hablar de Peacemaker, acá estoy con Gastón de Fuera de Plano, ¿cómo está Gastón? Todo bien, todo, tranqui, todo ya tranquilo. Ya con ganas de hablar de la serie. Sí, hablamos recién, pero hubo inconvenientes técnicos, así que ya solucionados de una vez por todas. Creo que sí, creo que se me escucha en Twitch, creo que se me escucha por todos lados. Así que estamos para, para hablar de la serie. Eh, bueno, esto después, si sale todo bien, ahí va de 10, genial. Ahora sí, sin problemas definitivamente va a ir al podcast, esto después en formato de audio, así que si están escuchando ahora en el podcast y hablamos de imágenes o, o de que nos estamos viendo, bueno, esto es porque está extraído de, de una transmisión de Twitch. Y bueno, también hablando con la gente del chat que se vaya sumando. Gastón, ¿qué te pareció sí. eh, Peacemaker en general? Básicamente fue una sorpresa a, de primeras. Viendo los primeros capítulos creo que fue una sorpresa El hecho de que sea una serie tan buena eh, No me lo esperaba No me lo esperaba para nada eh, Incluso yo llegué a compararla En algunos puntos con lo que fue Watchmen en su momento Por ciertas Similitudes que tenía Particularidades que eran bastante parecidas Y eso a mí ya de por sí A mí me gusta Yo no sé si al público en general le gustó Watchmen o no La serie, pero a mí me encantó y una vez que ya fueron pasando los últimos capítulos, lo que era el último arco y el cierre de los personajes y el, el desarrollo de cada uno, te puedo decir que la serie coronó básicamente como una serie sólida que fue a donde quiso ir desde un primer momento, que era el desarrollo de Peacemaker y de la construcción de este personaje, como yo lo llamé en su momento también, de construcción creo. Porque más que nada fue una idea de, nos plantearon cómo era este personaje en The Suicide Squad. Vamos a desarrollarlo, pero también vamos a desmenuzarlo Como para extraer ciertas particularidades de, de él Y ahondar mucho más en la psiquis, en sus relaciones Y también tiene mucho que ver con temas políticos Que están sucediendo en Estados Unidos Y que James Gunn no tuvo problema en meter Tanto temas políticos como temas sociales No sé a vos qué te pareció la serie Sí, sí, la verdad que... A ver, fue como un... Eh, una serie refrescante en un punto Porque en, en este género de, de superhéroes Es como que ya hemos visto prácticamente todo Entonces sí. eh, Ir con cosas nuevas Y se tienen que arriesgar Porque en general O pierden público O hay un público al que tienen que convencer Un público exigente siempre existe En todo Y yo creo que Lo que favoreció a esta serie en un punto Fue el hecho de ir como con perfil bajo, eh, como que nadie la esperaba, nadie eh, pedía por esta serie, entonces cuando llegó fue como, bueno, vamos a ver qué onda, no, no, no había demasiada expectativa, por ahí sí, pero no al nivel de otras eh, series, de otras películas, en DC, en Marvel, entonces es como que, eh, creo que salió bastante favorecida en ese aspecto, y le fue bien. O sea, a partir de ahí... Arrancó con todo. Y... Claro. O sea, fue de menor a mayor. Eh, y se mantuvo bastante bien... En todos los episodios. Es como que... No había un episodio por ahí que... Explote. Y que supere por mucho al episodio anterior. Yo creo que todos tenían... Eh, un poquito más y un poquito más. Y así hasta el final. Pero sin desbordar. Es como que fue una historia normal, tranquila con sus aspectos por ahí más eh, fantásticos si se quiere, porque estamos hablando de un personaje que por ahí era más terrenal más tranquilo y ahí lo metieron con alienígenas y todas esas cosas que yo al menos no me lo esperaba, yo pensaba que la serie por ahí iba a ir por otro lado y eso estuvo bueno, pero lo supieron manejar como que no se desbordaron en cuanto a ese aspecto eh, y, y me gustó o sea, en general me gustó ...como primer proyecto en la televisión de DC... ...que bueno, DC ya tiene un montón de series... ...pero dentro de lo que es... ...va a ser la primera serie... ...supongo de muchas... ...así que como primera serie la verdad que... que estuvo bastante... ...y uno de los aspectos más... Eh, ...importantes... ...creo de la serie... Y ...diría el corazón... De, ...de esta serie... ...es justamente el desarrollo de... de Peacemaker... ...de Christopher Mead, ...que la verdad... Yo creo que acá de nuevo lo, lo repito porque creo que ya lo he mencionado varias veces Esto de James Gunn trabajando con los personajes La verdad que me saco el sombrero Porque lo hace de 10 siempre Muy muy bien y, y acá claramente fue Diría la columna vertebral de, de la serie Toda la historia que tuvimos de, de este personaje eh, Nada, me pareció espectacular No sé a vos qué te pareció eso Sí, eh, creo que James Gunn ya viene demostrando de que tiene como ese poder para darle a los personajes cierto corazón, cierto carisma Y que uno termine encariñándose con ellos Pero en este caso lo vimos adoptando una especie de construcción del personaje, de análisis del personaje Incluso de estudio del personaje Que creo que no lo llegamos a ver del todo en sus películas, por ejemplo en The Suicide Squad o Guardianes de la Galaxia porque obviamente son películas Está mucho más acotado todo eh, Si bien uno termina encariñándose con los personajes Cada uno tiene su personalidad Sus características Y es por eso que tipo, alguien puede llegar a querer más a Rocket Alguien puede llegar a querer más a, a Groot Pero en este caso lo vemos como a Peacemaker Como te decía antes, lo desmenuza Habla desde el lado de los traumas Traumas que tuvo este personaje Con el pasado y con su padre Habla también De su personalidad en el presente De cómo maltrata, cómo trata Mal, otra cosa que trata Es la justificación a partir de la paz De cómo se justifica Esto del de fin justifica a los medios Básicamente, entonces son Muchos puntos que trata con el personaje Y llegó a tocar todos Y eso es lo que creo que a James Gunn le hay que Reconocerle, y si hay Algo de que le puedo reconocer sobre toda esta serie De James Gunn, es el guión Me parece que es lo, lo más importante Y más allá de la dirección Que es muy buena, creo que el guión Es donde más eh, Se destaca James Gunn Sí, sí eh, Creo que tiene muchos puntos a favor eh, Lo que mencionaste Del guión y, y el trabajo que, que se le dio al personaje Creo que son eh, Pilares importantísimos Y esto de de armar tan bien a Christopher es, es maravilloso porque realmente yo recuerdo el primer episodio que empezaba directamente después de, de Suicide Squad. Sí. Habrán pasado unas semanas, no, no, no se especifica, pero en cuanto a lo narrativo, es inmediatamente después de la película. Y, o sea, nosotros nos quedamos con esa imagen de, de Peacemaker, de que. Era un poco el villano de la película en un punto. Yo personalmente eh, había quedado mal con él porque después de lo que pasó con Rick Flag y casi mate a, a Ratcatcher y, y todo eso es como que, bueno, no, no me quedó eh, una buena imagen, digamos, del personaje. Claro, no, era. no obvio. Y... <risa> era odiable, era odiable en la película. Claro, y arrancar desde ahí y, y armar toda esta estructura que, que armaron a, a, a lo largo de, de la serie. Con este personaje, la verdad que... Nada, me, me gustó mucho me, me gustó lo que, lo que hizo con, con Peacemaker Y bueno, ahora vamos a ver eh, cómo va a seguir Porque... Eh, o sea, quedó un poco como un antihéroe dentro de del, del universo de DC sí, sí. Y vamos a ver cómo, cómo lo manejan Pero al menos en, en esta primera temporada Porque ya tenemos confirmada una segunda La verdad que genial Genial. Es que justamente lo que vos comentás De que uno llegó a esta serie Como teniéndole un poco de bronca Al personaje Fue, el, supongo que Esto viene de James Gunn y de H.O. Max La decisión de, fue una buena idea Presentar tres capítulos sí. o el primero lo termina O sea, el, el primero sigue siendo El mismo personaje Básicamente de Suicide Squad Y después empezamos a ver que el tipo Termina destruido llorando en en su tráiler vemos que también tiene cierta personalidad y le afecta a lo que le digan los demás Es un ser empático en sí Entonces eh, hicieron bien en presentar creo que tres capítulos Y por más de que en estos tres uno puede llegar a terminar frío Ya en el cuarto te metes definitivamente en la serie Y encima es mitad de temporada del cuarto Entonces es como, está muy bien distribuida la serie en ese sentido Sí, y seguramente para una segunda temporada por ahí no empiecen con tres episodios porque claro. también esto de los tres juntos eh, forman como, digamos, un gran episodio. Un que, arco, sí, sí. Eh, te, te termina de demostrar bien de qué va a ir la serie, todo. O sea, los personajes que no conocíamos, los que ya conocíamos y ahora van a tener un poquito más de importancia como John Economos o Emilia Hardcore Bueno, Peacemaker en sí y... Toda la trama que, que se va a ir desarrollando Así que, sí, eso fue un, un Acierto increíble Lo de los tres episodios, y bueno eh, De nuevo, yo no creo que Para la segunda temporada hagan eso Por ahí sí, no sé, por ahí les, les funciona tirar tres o dos Episodios, pero Yo creo que acá funcionó Bastante bien, en cuanto a personajes Que estábamos hablando de Peacemaker sí. Yo te voy a preguntar, a ver eh, ¿Cuál fue Tu personaje favorito? de la serie y cuál fue el que te sorprendió de todos los que tuvimos ok me gusta a ver creo que hay que tener en cuenta que peacemaker al tener un mayor desarrollo claramente es la respuesta la fácil Sí creo sí. que eh, ante todo me quedo con peacemaker si tengo que elegir mi personaje favorito por lo, todo lo que es el desarrollo los demonios que se le presentan eh, los dilemas morales que tiene el personaje todo, por, por todo eso y además la, bueno, esto es algo que hablamos mucho en el podcast eh, y vale la pena repetirlo sorprende la actuación de John Cena, creo sí, eh, sí, un es una sorpresa total, más, más, más allá de que sea muy buena creo que yo lo que rescato más es que me sorprendí sí, no sí. me lo esperaba que, que el actor tenga los registros que maneja en, en varias de las escenas y y se logró adueñar del personaje Se logró adueñar del personaje y lo hizo suyo Y con James Gunn fueron por donde quisieron Y la verdad que lograron Un gran desarrollo de personaje Saliendo de lo que es eh, Peacemaker Mi personaje, mi segundo personaje favorito Sería Hardcore ¿Por qué? Porque es un Bueno, la interpretación de, de la actriz De Jennifer Holland, me gustó mucho ...y creo que es otro de los personajes que cambia dentro de la serie... ...y que tiene también este, este, este desarrollo... ...yo me acuerdo que apenas arrancó el, la promoción... ...empezaron a promocionar cada personaje... ...y a ella la presentaban como un lobo solitario... ...viste, como, como un lobo que, que ya quería trabajar sola... ...que no se bancaba a los demás... ...y así fue como nos presentaron al personaje desde las primeras... ...y uno va viendo cómo a partir de que va conociendo a las personas... Va entendiéndolas, es como además se lleva bien con ellos Vemos este cambio de personaje y este desarrollo y esta construcción Entonces en ese sentido Creo que Hardcore es mi, per mi segundo personaje favorito Y la sorpresa, Leota Sin lugar a dudas, Leota la verdad que, que me sorprendió un montón, Leota de Bayó, Porque esperaba que fuera el personaje como que se acercaba al público Que lo terminó siendo incluso Como una especie de espectador pero creí que iba a quedar solo en la, en la principiante Y al final no, al final tiene su desarrollo eh, Tiene su importancia dentro de la serie A ver, también tiene sus errores Como es lo de esto de que le, le mete el, el diario Tiene sí. sus cosas malas el personaje O sea, no es completamente inocente y bueno Y también no se desarrolla como un satélite de Peacemaker Porque también tiene su trama con hardcore Con su madre con lo que es Amanda Waller con su pareja entonces, también un poco claro con su pareja también este problema de trabajar como héroe o no trabajar entonces la verdad que Leota es mi es mi personaje para mí fue una sorpresa no sé a ver contame los tuyos bueno y el final ahí agrego lo que pasa con Leota sí. y, y Amanda que la verdad que también y que, que abre un montón eso abre muchísimo eh, sí, yo creo que En los personajes que me sorprendieron Creo que agregaría también a Leota eh, Porque Era un personaje como que yo lo veía Por ahí en la promoción o, o en los avances Como que iba a estar ahí medio de secundario Pero que no sí. iba a ser mucho eh, Y la verdad que fue bastante importante Y esto de que De que haya sido por ahí un Una Digamos un apoyo para Peacemaker en, en muchos aspectos, también ayudó a lo que hablábamos antes de, del desarrollo de, de Peacemaker, del personaje. Sí, del personaje. Entonces eh, creo que el Eliota fue como más, eh, más de lo que esperaba realmente y, y me sorprendió. Eh, un poco también por esto que comentabas, eh, no, no se quedó en una sola historia para contar, tenía los problemas con su pareja de no verla, de no saber por ahí eh, lo riesgoso que era su trabajo, esto con Amanda Waller, que apareció un poquito Amanda Waller, pero lo poco que aparece es como que ni siquiera tiene que aparecer, ya el simple hecho de nombrarla, Sí, una mirada, una mirada de sí, ella o, o algo que se nombre de Amanda, es como que ya se siente su presencia, entonces por ahí también, y bueno, lo que pasa con, con Peacemaker, que en un punto de, de la serie también se terminan peleando por esto de, del diario eh, estos errores de principiante que tiene, que son lógicos porque por es la primera vez que tiene este tipo de trabajos y, y la verdad que nada eh, creo que fue uno de los que más me sorprendió mencionaría también entre mis sorpresas a, a Emilia porque no me la esperaba como, como se desarrolló en la serie, es cierto que por ahí personalmente no digo que no me gustó, pero como que se quedó un poco ahí eh, pero estuvo bien digamos que dentro de lo que se podía desarrollar porque bueno, John Economos es como que tuvo esos momentos de alivio cómico un poco, pero no se desarrolló tanto, estaba ahí como bueno, claro. sumando así que creo que Emilia en ese punto resaltó un poco más y mi personaje favorito y creo que también iríamos por lo obvio que es Peacemaker, pero para no nombrar a Peacemaker eh, no sé no, no sé si tengo uno eh, que me haya digamos gustado tanto, no, yo creo que sí, me, no, no quería caer en lo obvio pero me voy a quedar con Peacemaker creo que realmente fue el gran personaje. Hay que en cuenta que más allá del desarrollo o construcción del personaje, Vigilante también fue un gran personaje. Eh, fue tipo es el personaje que más allá de que no tenga un gran desarrollo, de que no se construya, de que no exploremos lo que es su personalidad y todo, como contraste de Peacemaker y por su locura uno lo termina queriendo y, y es otro protagonista y uno lo quiere ver en una posible secuela o en The Suicide Squad incluso. Sí, yo ahí con Vigilante es como que estaba medio, tenía mis problemas. Por momentos me gustaba, pero por otros momentos era como que los chistes y, y, y esas cosas es como que mmm, era pensar ahí, bueno, ya está, eh, quédate tranquilo. Claro, sí, sí, sí. Pero es cierto que es así el personaje, o sea, no, no se puede pedir como eh, tranquilidad en un punto porque es, es así Vigilante. Y sí, estaría bueno verlo en una agrupación de, de, de Suicide Squad sí, ya, ya que lo, hay lo que ver, en esto Hay que ver si sobrevive o no sobrevive Porque ya después de lo que pasó en la película Está buena esta duda de a ver qué onda Bueno, y siguiendo dentro del, del universo de DC Tuvimos un gran cameo eh, sí. en este episodio que habíamos hablado en el podcast, yo me esperaba por ahí el cameo de alguno de los personajes de suiza Suicide Squad, que por ahí era lo más esperable, ya que Peacemaker salió de esa película. Pero tuvimos el cameo de La Liga de la Justicia, que la verdad que sorprendió, sorprendió bastante. Y, y esto conecta con el resto del universo Y de sí que esta serie es como que venía un poco... Por su camino, no... Dado satélite. Sí, no, no, no, no estaba tan al tanto de, de por ahí el resto de las películas. Sí se hacían menciones, no sé, a Batman, este chiste recurrente con Aquaman y todo eso. Pero es como que estaba en la suya, no, no se hacían tantas referencias. Y creo que este final termina de conectar definitivamente con el universo de DC. Eh, digamos que establece que claramente están ahí... Y eso me gustó. O sea, James Gunn es como que llegó, pateó la puerta y dijo, listo, yo acá voy a poner a, claro. a la Liga de la Justicia y, y bueno, eh, lo hizo y, y fue una grata sorpresa para el final. Sí, no le importó nada y los lo trajo. Eso tiene mucho que ver el director. No, no todos los directores logran traer a actores y, y convencerlos, eh, presentarles, creo que debe ser una página de guión. No, no creo que sea mucho más de que o un, un screenshot la, les habrá presentado Tanto a Jason Momoa como a Ezra Miller Y a mí me gustó A mí me gustó muchísimo este cameo eh, Creo que termina de cerrar El, el chiste que, que se viene nombrando en toda la serie Y A ver, va muy en el tono De lo que es la serie Y lo que son tanto The Suicide Squad Y Peacemaker El tono de James Gunn lo que venían presentando y creo que no viene a romper lo que son los personajes, me parece. Eh, es como tener juguetes. El tipo no fue a romper los juguetes y llevarlos a otro lugar, no, sino que lo juntó con otros juguetes que son totalmente distintos. Uh -huh. eh, y la historia que creo va, tiene que estar alineada a lo que él viene presentando, entonces... Creo yo de que a partir de a partir de ahora, obviamente, Aquaman no es lo mismo que la Lía de la Justicia de Zack Snyder. Cuando uno ve las a, dos películas son totalmente distintas, ya sea por tono o por el, la personalidad de los personajes. Eh, no hay que olvidarse que en Aquaman, eh, para la redundancia, Aquaman hace un montón, un montón de chistes. Sí. Eh, y en la Lía de la Justicia lo vemos haciendo pocos chistes. No es lo mismo que una película que la otra. Eh, entonces creo yo que Los personajes van a ir cambiando A partir de la visión de cada director Y no hay que enojarse Me parece Hay que abrazar estos cameos Porque no siempre se logran Si no preguntemosle a Marvel de que, de que hay que abrazar estos cameos Porque no es eh, No es fácil conseguir a los actores Y Marvel por ejemplo Le cuesta por el caché que tienen Y bueno, la verdad que acá lo logró James Gunn y y además, como vos decías, expande el universo Y eso siempre se agradece Porque nos gusta ver a todos los héroes juntos Y que se vayan uniendo las historias Sí, sí eh, Ojalá Puedan hacer algo bueno De, de acá en más eh, Yo espero que sí Y creo que sí Hay algunas cosas que, bueno eh, No sé para dónde van a apuntar Pero era un universo que Venía medio eh, tambaleando Y la verdad que o sea, hay que ir de a poco. Yo creo que esto es un buen indicio. Más allá de que posiblemente esta Liga de la Justicia que vimos. No, sí, ya la última. Sí, no sea la misma desde los trajes, desde los personajes. De hecho, bueno, eh, apareció Superman, pero no le vimos la cara porque hay cuestiones lógicas ahí de que no saben si Henry Calvi va a seguir. Pero bueno. Es esto eh, que mencionabas vos, abrazar a estos cameos y cronológicamente para el momento en el que se está llevando a cabo todo esto, son estos personajes los que están. Entonces después, bueno, veremos qué es lo que pasa, que la película de The Flash va a ser muy importante para el DCU por una cuestión de, bueno, borrón y cuenta nueva así que habrá que ver lo que pasa pero por lo menos esto mete a Peacemaker dentro de este universo y como primera serie la verdad que me parece eh, un buen detalle que se termine en un punto a la serie con, con este cameo, como de sí. alguna manera dándole la bienvenida a, al universo de, de DC. En la serie en general tuvimos puntos bastante fuertes ya hemos hablado por ahí de uno de los más destacados, que fue el desarrollo de Peacemaker. Eh, vamos a mencionar algunos más. Eh, tuvimos muy buen humor. Yo creo que, bueno, James Gunn eh, lo hace siempre muy bien, así que no se podía esperar menos. Algo que comenté en el primer episodio, creo que del podcast, hablando de, de la serie, cuando se largaron estos tres episodios juntos de la serie. Fue esto de la idea de que se podían hacer muchas cosas Con esto de la clasificación de, de las edades y, y todo eso Es como que tenían material para, eh, digamos, irse a la mierda, por así decirlo sí, sí. Entonces eh, creo que lo aprovecharon muy muy bien Desde el humor, desde escenas que no se podrían ver por ahí en Disney Plus desde la Hoy. sangre que O sea ya desde creo que el segundo o tercer episodio Cuando mata a esta persona Que tenía la mariposa Es la persona explotando sí, explota todo. En la batalla final Del último episodio también O sea se ven unos primeros planos A gente a la que le arrancan la cabeza Entonces Yo creo que Le dieron todo Y lo aprovecharon muy bien Claramente sí. Y eso... Creo que es un puntazo a favor para la serie. Con respecto al Gore, creo que me gustó mucho porque eh, a ver, tuvimos lo que fue de Suicide Squad en el que el gore era mucho más exagerado y mucho más espectacular, pues también se trata de una película. Y este, además, es la primera oportunidad que tenía James Gunn de ser una película para mayores dentro de DC. Entonces te dan los, te dan los juguetes para jugar hace lo que se te canta y por eso tuvimos esa secuencia de, del escuadrón suicida todos muriendo de la forma más eh, creativa posible y ahí fue todo mucho más grotesco todo mucho más exagerado acá creo que el gore lo utilizaron más tranquilo y con más conciencia creo yo, no se aprovechó del gore, sino que tuvimos como decías, escenas así en la que explotaba a una persona en la que por ejemplo le le rompían el dedo a Vigilanti, yo que sé, un tiro en el que vemos cómo sale la sangre, pero era mucho más con conciencia creo yo el gore, entonces aprovechó eso James Gunn. También aprovechó el tono de la serie, hay escenas de sexo, hay bueno personajes fumando, eh, bueno consumiendo droga, así que creo que eso le da cierto tono de, más allá de que uno lo pueda llegar a ver como si está bien o mal, ...de realismo y de acercar mucho más a los personajes a una realidad... Eh, ...no son perfectos, no son perfectos y sobre todo los, anti los antihéroes... ...entonces creo que esta clasificación le da ese changüí a James Gunn... ...de mostrar que los personajes no son todos puros ni puritanos... ...o sea, le da esta, esta posibilidad de zarparse. Sí, eh, creo que esto por ahí se mostró un poco más en The Voice. ...esto que decías de sí. que los personajes no son perfectos... ...y te muestran... ...un eh, gran ejemplo de eso... ...sí, además, la serie llegaba en un momento en el que... ...como ahora, por ahí, pero más en ese momento... ...estábamos repletos de proyectos de superhéroes... ...y todas esas cosas... ...y ellos fueron, por ahí, un poco los pioneros en cambiar... ...esto de, bueno, los superhéroes por ahí no son... ...las personas que ustedes eh, idealizan como perfectos... ...y que hacen todo bien... Entonces creo que acá no fue tan al borde como The Voice, pero no. sí se manejó bastante bien. Es como, bueno, eh, estas personas también tienen relaciones. Es como que por ahí no se ve mucho en, en los otros proyectos sobre superhéroes. Bueno, hace poco veía una, una nota sobre algo que le recriminaban justamente a, a las Marvel películas y DC, sí. eh, de superhéroes. Marvel y DC, esto de que por qué los personajes no tienen relaciones o esas cosas. Y James Gunn se defendía diciendo que en todos sus proyectos sobre superhéroes siempre había algún personaje teniendo relaciones. De hecho, mostraba un fragmento de Shondu eh, en Guardianes de la Galaxia sí. volumen 2, que estaba como en un lugar eh, ahí con mujeres. Entonces no era explícitamente mostrando... No, no, pero no, no es como sí, Eternals, que Eternals sí tiene la escena Pero claro, así es el post eh, eh, Daba a entender como, bueno, pasan O sea, eh, estas personas tienen relaciones Que claro. no lo muestren específicamente es otra cosa Pero sí, yo creo que todo se aprovechó bien no, no se fueron por ahí de mambo con la sangre, ponele O la violencia, es como que todo estaba en su punto justo Y teniendo en cuenta también lo que se nos mostraba, o sea, con los personajes que teníamos, Peacemaker, Vigilante, eh, a ver, eh, que venga John Economos con una motosierra y se la clave a un gorila, y era lo más esperable, no, no es que de la nada sí. eh, eh, esto te iba a sorprender, o sea, estuvo muy bien y no fue... O ¿Lo hacía John Economos o lo hacía Vigilante? Era. Exactamente, era de hecho después Vigilante es como que se queja, bueno, lo tenía que haber hecho yo, pero creo que todo eso estuvo... Eh, muy muy bien Y algo que vos mencionaste en, en los episodios en los que me acompañaste en el podcast Y que me quedó grabado Esto de que no fue pretenciosa Fue una serie Que fue a lo suyo sí. no, no se anduvo con vueltas Esto también lo engancho con La idea de tener que eh, Conectarse con el universo de DC En ningún momento se preocuparon O al menos no se ve en la serie Que se tengan que preocupar por eso eh, Fue una serie que fue a la suya, fue tranquila Fue una historia que dentro de todo Fue una historia sencilla no, no tuvimos, o sea, tuvo sus giritos Y la verdad que me gustaron mucho Esto de Mern, que parecía un villano que después al final Nos enteramos que no eh, Pero la verdad que Estuvo, o sea, es una serie Sencilla y que va a lo suyo O sea, del punto eh, A Al Z y, y listo eh, Y eso me yo gustó Yo Creo que, que Marvel y DC tienen que jugar cada uno a sus fichas y como están jugando ahora Marvel está jugando a construir El multiverso, pues ya no es un universo uh -huh. Y le sale de 10 Le sale de 10 porque encontró lo suyo Hace muchísimos años además Es un marca registrada Construir este universo enorme En el que todo está conectado Todos se conocen con todos Y le sale de 10 DC quiso hacer lo mismo Pero le está funcionando al revés Le funciona mejor las cosas por separado Le funcionó Joker como película nada que ver a lo de que es el DCU Vamos a ver cómo le va con Batman Con The Batman que no va a tener nada que ver Le funcionó con The Suicide Squad Le funciona con Peacemaker Y ahora creo que encontraron su marca registrada con eso Porque Batgirl no sé dónde va a estar ligado eh, The Flash básicamente va a romper todo eh, Creo que estas historias que no están... Como centrarse en un universo y en construir como una historia o una saga como lo fue la saga del infinito. Creo que DC lo está aprovechando. En su momento no le funcionó eh, lo que fue la construcción de este universo. Pero ahora creo que con estos personajes me parece que está, está yendo por la senda del éxito, se podría llegar a decir. Sí. Y creo que con las series además puede, puede aprovecharlo un montón más. Eh, ahora se viene la serie de, de Interna Verde. Y no van a ir por Hal Jordan, me parece Creo que van a ir por otros Linternas Verdes Y seguramente metan cosas de la galaxia que nunca vimos en DC Entonces van a haber seguramente menciones, pero no creo que mucho más Sí, eh, ojalá que... a mí me gustaría que le vaya bien a DC Soy un gran fanático de Marvel, pero siento que DC tiene... Tiene, tiene mucho un potencial, potencial enorme. Sí, sí, muchísimo. Y que le vaya mal, me da bronca a veces porque es como... Loco, tienen muchas historias para llevar a, a la pantalla grande o a la pantalla chica ahora. Bueno, yo desde que mencionaron a, a Green Arrow en, en Peacemaker... Es como que ya estoy pensando en, por favor, una serie o una película de este personaje. Y la verdad que... Tienen muchas cosas para, para poder eh, Estar bien Tener un universo Bien armado y ojalá eh, No sé, The Suicide Squad y, y esta serie de Peacemaker Sean un poco El sí. comienzo de, bueno Yendo por este camino eh, Se va bien y, y podemos hacer eh, Buenos proyectos Así que ojalá También esta serie funcione para eso La verdad que que me gustaría que, que le vaya bien Hubo cosas buenas pero también hubo cosas que por ahí No nos gustaron tanto eh, Yo marqué una sola cosa Dentro de sí, sí. De los puntos que por ahí no me gustaron Que fue El personaje de Judo Master yo mm. Es un personaje que cuando Apareció me gustó eh, Pero después es como que Brilló claro. por su ausencia Y encima en el final es como que no... No hace nada, tiene una muy buena pelea con Emilia Harcourt, eso sí, pero fue hasta como medio ridículo por momentos y no sé qué onda, porque no sé qué va a pasar con este personaje que terminó lamentándose por las mariposas porque a él le habían llegado a lavar el cerebro de, bueno, ayudanos, cosa que no lograron con Peacemaker, pero quedó ahí y yo siento que si hay algo que le tengo que dar como negativo a esta serie en general, es este personaje que no sumó prácticamente nada Pero bueno, vamos a ver qué onda No sé si vos tenés algo más que no te haya gustado no, de, de la serie Creo que sí, coincido con el Judo Master eh, Lo que me sucedió con Judo Master era que lo presentaban como un villano Se podría sí. llegar a decir sí. Que estaba ligado a otros villanos mucho más importantes que eran los aliens Pero... Él tenía tanto una apariencia como un poder, entre comillas, tan distinto a lo que eran los, las mariposas Que nos se hacía notar un montón Y ahí empezó a tener, creo, que mucha más importancia Porque si vos presentabas tanto a él como a otros tres villanos iguales a él Se podría llegar a decir Como, no sé, con traje, con máscara, con todo, así armados Y con colores llamativos como era Judo Master, bueno Eran tres, tres cualquiera Pero acá se le dio un nombre se le dio un poder, se le dio un traje, entonces resaltaba un montón. Y uno llegaba a esperar un poco más del personaje. Eh, incluso me hubiera gustado que justifiquen el llanto, yo en el, en el podcast te lo comentaba, uh -huh. de que yo le encontré el sentido creo que al llanto, pero cada uno, obviamente, uno lo ve y cree que llora porque, porque se le murieron las mariposas. Pero creo que el sentido que yo le pude llegar a dar al llanto era de que de que como persona asiática en Estados Unidos, que está viviendo un montón de problemas en Estados Unidos hoy en día, las mariposas les traían una solución a él. Sí. Una solución que era luchar contra estas personas que eran racistas, que eran un desastre, y bueno, era su vida, su vida de conducto, las mariposas, y encontrarse con que su solución, estaban todas muertas... Obviamente le, le causó bronca Y impotencia Entonces por eso creo que ese llanto de, de impotencia Más que nada eh, Por eso mismo la mariposa lo dice Judomaster nos entendió y, para, y él incluso Me acuerdo que en su momento le dijo a Peacemaker No son lo que, lo que vos crees sí es verdad Entonces creo que estaba convencido Por eso mismo el personaje Pero no se le dio demasiado desarrollo E importancia porque durante episodios Desapareció un montón Un montón y... Y uno, no es que lo extrañaba, pero se preguntaba, ¿dónde está Master Sí, de hecho, anda? en un momento es como que cuando vuelve a aparecer, eh, es porque Peacemaker nota su ausencia, pero a la vez Peacemaker eh, tenía otros problemas y dice, well, ya fue. Claro. Vamos, no, es sí, como sí, que sí. Peacemaker literalmente dijo lo que... Es, lo que todo el mundo... Sí, es como, bueno, ah, mira, Master es verdad, bueno, ya fue, sigamos con lo nuestro. Es como que no tuvo mucho lugar. Vamos a ver qué pasa con, con este personaje. Por ahí en una segunda temporada. o en otras eh, series. o en otras películas. tiene un poco más de relevancia. Sí, importancia Y esto lo conecto con eh, cabos sueltos. y cosas que quedaron. Eh, Podemos ver. a partir de, de esta primera temporada. una cosa. Es eh, qué va a pasar con Judomaster, Master Si va a seguir apareciendo Qué, qué onda, ¿Qué, qué va a pasar con este personaje Otra cosa Son las mariposas Porque quedó una Esto un poco lo hablamos eh, Está ahí con poco alimento Pero bueno, por ahí Se encuentra otra fuente de alimento Por ahí hay más mariposas En algún otro lugar En un episodio llegaron un montón Con unas naves Sí, se veía en, en una pantalla Que... Estaban por todo el mundo y, y bueno, eso también, vamos a ver Si hay más mariposas eh, qué, qué va a pasar con eso, por ahí Lo exploran más adelante Y en específico Algo que conecta bastante con el final Y con un personaje que por ahí no mencionamos Tanto, que fue el padre de Peacemaker, esto de Los fantasmas internos de, de Peacemaker Que sí, el eh, Creo que el final es genial por eso Porque Parece que todo termina bien para él, pero se sienta el padre, ya fallecido al lado, en forma de fantasma, claramente en referencia a que lo va a seguir persiguiendo a, a Peacemaker. Cuando parecía que en un momento de la serie, en los fantasmas de Rick Flag y de todas las cuestiones más eh, problemáticas para Peacemaker eh, lo molestaban a, a cada rato, cuando parecía que había superado todo eso... Eh, se sienta el padre ahí para básicamente darnos a entender de que no, de que la cabeza de Peacemaker va a seguir siendo un problema importante. Y me gustaría ver cómo van a manejar esto, porque así como el desarrollo de Peacemaker fue muy bueno, yo creo que acá hay mucho potencial para seguir eh, haciendo y desarrollando un buen personaje más adelante. Sí, creo que eh, durante toda la temporada se lo vio al padre como un trauma, como este tipo que lo pinchaba todo el tiempo y lo y lo hacía chiquito, básicamente, al personaje. O sea, lo lo disminuía lo a una, una porquería, básicamente. Uh -huh. Creo que ahora esto cambió. Esto cambió. La personalidad de Peacemaker es otra. Los pensamientos de Peacemaker son otros. Y ahora va a luchar. Va a luchar contra este personaje. Lo vimos como lo mataba con una. Eh, ¿Cómo se le llama esto? Con una. Una especie de flecha pequeña que le dispara. Sí. Eh, con el dardo. Claro, con el dardo lo termina matando, básicamente. Después vuelve a aparecer. Entonces vemos que ya se reveló el personaje ante, el, ante su padre. Así que vamos a ver esta especie de lucha interna, creo yo, en una segunda temporada, esta dualidad que va a tener. Este diablo que le habla por dentro de mata mata matá. matá, matá. Y él se va a negar, obviamente. Él se va a negar y va a tener que luchar contra estos fantasmas internos que seguramente se le vayan apareciendo. Eh, recordemos que él había dicho que no tenía más ganas de matar humanos. Porque me acuerdo que Emilia le dice, pero mirá que ahora nos tenemos que enfrentar a, la, a las mariposas. O sea, a estos humanos que están siendo poseídos. Y él dice, bueno, pero son aliens. Se atajan eso. Y al final el último humano que termina matando es a su padre. Entonces veremos cómo termina pegándole esto del padre al personaje, veremos si sigue siendo el pacificador o es un pacifista, creo yo que se va a dar una dualidad en esto y va a dar mucha tela para cortar lo que es el padre, me parece, y además hay que reconocer que la actuación de, de este actor es increíble la rompe sí. es un personaje que terminás odiando no hay forma de que, de que le encuentres algo positivo, me parece sí, sí eh. Yo creo que lo más positivo es la actuación Y ni siquiera va por, sí, por no. el lado del personaje eh, Sí, la verdad que A ver, cuando se abrió Esta historia del padre Que también en un principio yo pensé que iba a ser Un personaje secundario Que no iba a tener mucha influencia Y que la verdad que después terminó siendo importante Pero también se abría esto de White Dragon Como que cada vez escalaba más En bueno, eh, primero Estas eh, Este, este ...estas personas dentro de, de la prisión que lo seguían a él... ...después esta aparición del traje que se lo pone... ...es como que iba creciendo, iba creciendo y a ver dónde iba a terminar esto... ...porque me estás abriendo como este camino de, de White Dragon... ...y qué va a pasar... ...tienen una muy buena batalla, la verdad que valió la pena... ...esto de, de verlo con el traje y todo eso... ...y creo que todo este desarrollo también del personaje del padre... ...sirvió y funcionó para que después en la segunda temporada... Eh, tenga esta relevancia Yo creo que va a ser un sí. poco eh, El diablito Acá al lado de sí, Peter, sí, el, el, el, el hombro que, que, que le va a comer la cabeza En varios momentos Y va a ser una muy buena forma De aprovechar a este actorazo Que la rompió en vida Dentro de la serie con este personaje Y yo creo que como un fantasma Que va a perseguir a, a su hijo La verdad que Yo creo que va a valer la pena verlo nuevamente Sí, sí, sí. Y otro de los cabos sueltos tiene, también tiene que ver un, con un familiar que es básicamente Amanda Waller recontra caliente con lo que hizo la hija que creo yo que vamos a, a ver una Amanda Waller. A ver, si vamos por lo que a mí me gustaría ver, me gustaría ver una segunda temporada mucho más terrenal. Mucho más terrenal y de algún grupo de, de prisioneros que obviamente sean metumanos o o criminales así que sean habiliosos, como lo era Peacemaker, que terminen cazando tanto a Peacemaker como a, a Leota, a Vigilanti, me gustaría ver eso la verdad. Se podría sumar Bloodsport no estaría mal, podría ser, que esto de que en la película por ahí eh, terminaron había... enemistados, en claro y además de que al principio era como bueno, presentamos a uno, presentamos después al otro y tienen las mismas habilidades, eran como dos personajes un poco parecidos, eh, estaría bueno por ahí verlo, que, que lo ayude o algo. Eh, la verdad, que no, no se descartaría. Y sí, lo de Amanda, hay que ver, hay que ver por dónde lo tiran. Por ahí en la segunda temporada, Amanda tiene mucho más protagonismo del que tuvo Sí, acá. podría ser. Eh, conecta por ahí todo con otra película de, de Suiza de Squad, con otra película dentro del DCU. La verdad, que. Eh, hay que ver eh, Dentro de lo que es esta serie eh, Creo que Quedaron como cositas sueltas pero Dentro de todo cerró bastante eh, Yo creo que si era una sola temporada eh, Yo no me iba a quejar La verdad que No, no, obvio, además tener... el final es súper sí. Cierra súper bien eh, Se siente que es un final de serie uh -huh. Se siente que, conclu que de La conclusión es perfecta Y no deja A ver, los cabos sueltos que quedan son pequeños cabos sueltos son de donde nos a agarrar veremos hacia dónde va James Gunn y la historia que tiene pensado pues ya debe tener pensado seguro. sí ya la, ya habrá la, escrito seguramente toda sí la seguramente eh, pero bueno ojalá ojalá esto dé para que eh, dentro de, del universo extendido de DC se hagan buenas cosas porque la verdad que esto que hablamos hay mucho potencial y, y hay gente que puede sacarle mucho provecho a, a, a todo esto. Bueno, James Gunn que es conocido por agarrar personajes que nadie conoce o que muy, gente, sí. un po, muy, muy poca gente conoce y, y los hace completamente increíbles. Y esta serie es una demostración de eso. Por ahí si le dan más cosas a James Gunn o a otras personas, logran que... Que se hagan muy buenos proyectos Dentro de, de este universo Y la verdad que, bueno eh, Estamos ansiosos por, por ver qué sigue eh, en Sí, todo esto. a ver Ahora se viene la segunda temporada No sabemos cuándo Y la segunda el segundo spin-off de The Suicide Squad Que veremos cuando sale También. Que ya confirmó James Gunn Que va a tener otro registro No va a tener comedia Así que veremos Veremos hacia dónde va Y, y me interesa porque va a ser totalmente distinto A lo que fue Filmaker y a qué personaje va a estar ligado también Eso te iba a preguntar a vos Qué personaje te gustaría Y de Suiza Squad El tema es que ya dijo que no va a tener comedia Y que va a ser mucho más de suspenso Ya eh... Shark me parece que lo Yo lo descarto Lo descartamos ¿sí? sí. Hay que ver si es alguno de los que quedó vivo Capaz no, capaz es una precuela Sigamos si por el lado de suspenso Creo yo que podríamos llegar a ver algo De Polka Dotman Sí. Eh, ya que era un personaje que la comedia no tenía no tenía nada de comedia el personaje era bastante ¿no? sí, trágico era, era trágico mm. entonces creo que creo que si vamos por el lado suspenso y mucho más serio puede ser Paul Cadotman una serie precuela sí. eh, no me extrañaría porque bien si bien Rack Catcher también podría ser puede tener algo de, de suspenso una una, una serie no sé qué tanto pueda llegar a llamar la atención. A ver, para mí es un gran personaje. Pero una serie de suspenso, no sé, me, me da que, que al personaje no le pega. Entonces no sé a qué a, cuál, a qué personaje puede llegar a estar ligado esto. Sí, puede ser. Eh, eh, lo de Paul Caudman no lo había pensado. Y la verdad que con esto que dijiste, me ahora me dan ganas. Porque además es un actorazo. Eh, sí, sí, sí. Y... Y bueno, eh, tenía también esta relación con la madre, si lo atamos un poco a Peacemaker y llevarlo por el lado claro, de verdad. algo más dramático y, y algo más de suspenso, compro. La verdad que, que estaría. Eh, es que sí, está confirmado lo de suspenso y lo de y lo de drama, pero no sé a qué personaje. Eh, así que bueno, ojalá, ojalá salga bien. Yo creo que... Eh, sí, ya, Game, ya se ganó el... Dentro de DC, yo creo que le tienen que dar todo lo que tengan y, y no sepan a quién dárselo yo creo que se lo tienen que sí, cargar porque... porque... sí sí sin lugar a duda pues se ganó el lugar claro, sí claramente se ganó un gran lugar en DC y, y ojalá eh, lo sepa aprovechar y, y vengan cosas buenas porque al menos acá es lo que esperamos que, que a DC le vaya bien obvio, y, y yo obvio. creo que Peacemaker fue una gran gran serie eh, bueno hasta acá este debate Muchas gracias, Gastón. No, no, gracias por, a vos por, por estar por ahí Tuvimos problemas técnicos, sí. pero <risa> se pudo hacer. Así que bueno, muchas gracias por, por estar. Un gusto haberte tenido para este debate y para lo los mismo, episodios. Lo mismo, digo. La eh, verdad que muchísimas gracias por la invitación al debate, a lo que fueron los podcasts. La, me sentí súper cómodo y bueno. Gracias a la gente que se sumó y bueno, a los que nos estén escuchando en el podcast, que esto va a ir... En, en Después de otra función al podcast Bueno, si querés dejar tus redes Antes de despedirnos eh, Como pueden ver ahí el, Nuestro Instagram que tengo con Agus Que es mi mejor amiga Es arroba fuera de plano ok Ahí nos encuentran en Instagram, tenemos reseñas Recomendaciones, bastante variado Twitter, que es donde pueden encontrar Las, las, las noticias, es arroba fuera plano Y bueno, acá en Twitch Twitch.tv barra fuera de plano live Que ahí nos encuentran Y estamos, bueno, por lo menos estoy yo todos los miércoles Trato de estar todos los miércoles Capaz alguno que otro día no puedo O si no, cambio de día Pero acá en Twitch es fuera de plano live Genial, genial, genial eh, Bueno, a mí me siguen en Después de otra función podcast Y bueno, ahí encuentran Todo, hay un maravilloso link Que te lleva al resto de los enlaces Que es muy muy práctico Así que bueno, de ahí pueden Ir a escuchar el podcast, ir a YouTube Lo que quieran Bueno hasta acá esta transmisión de Twitch con el debate de Peacemaker. Gracias Gastón por estar. No, gracias a vos. Y Mucho bueno, gracias. Sí. Eh, nos, estamos, nos estamos viendo. Adiós. Chau chau.